poner un audio de Alex, mi amigo Alex, el Mundial, quien primero hizo una denuncia y entonces ya luego él rectifica de cómo están siendo tratados ahora en el centro. Vamos a escucharlo. Es la última imagen las declaraciones de, de una de las personas que está en el centro de aislamiento. Adelante. Sí, yo me encuentro en Aguayos. Eh, yo fui de los primeros, o mejor aquí el jueves pasado. Me encuentro en condiciones estables de salud. Eh, yo realmente estaba cumpliendo mi cuarentena porque yo estaba. A mí me internaron por la situación. Yo me vi muy mal en la clínica Inemet, el cual me, me internó Valenzuela, el neumólogo. neumólogo. Eh, realmente yo duré de jueves a lunes. ...en la clínica... ...entonces duré el lunes, martes, miércoles... ...y jueves en la noche... ...hasta que fue salud pública... Eh, ...prácticamente... redactado, ...me llevo de mi casa, me trajo aquí... ...y... ...yo he estado haciendo algunas denuncias... ...hice... ...y gracias a esa denuncia... ...y a las personas afuera... Eh, ...los medios... ...que no han dado mucho apoyo ellos eh, han las y las condiciones de este lugar la han mejorado como en un 85% de, de acuerdo a como cuando yo llegué. Entonces, ¿qué decirte? Hay comida, están dándole comida a uno, bien, chévere. De eso yo no lo no lo pongo en, en duda, pero no tenemos atenciones médicas, tú sabes, no tenemos a nadie que venga a chequearnos, a ver. ¿Qué paciente de nosotros se encuentra en una situación de poder estar en su casa? Ya uno pregunta por las pruebas, no están las pruebas. O sea, es complicado. Por una parte se entiende que han ayudado, pero por otra parte se complica, porque todo lo que está aquí lo que quiere es irse a su casa. Él dice que lo que quieren es irse. Si ustedes se dan cuenta, el, el, el, el interés, y yo lo entiendo porque están en un momento de desesperación, el interés es irse para su casa. Y quiero aclararle a Alex, cuando yo estaba allá, la información que me dieron era que en ese momento los médicos estaban pasando visitas, Incluso, mediante una llamada telefónica al propio, a ese propio joven que está hablando conmigo, él me dijo que sí que los médicos van, pero que no se le acerca mucho y que le hacen preguntas, que le preguntan cómo se siente, y él, él se quejaba de que no le tomaban la presión y ese tipo de cosas. O sea, hay una diferencia entre lo que él dice por un lado y el otro. No es verdad que esa gente van a estar allá sin, sin atención médica, no es cierto. No es cierto. Y yo estaba allá y vi médicos allá. Porque es que yo no dejo que nadie me yo estaba allá. Entonces llamar a la gente. Vamos a, vamos a llamar a la calma. Eh, sabemos que, la, que hay mucha desesperación, pero vamos a contribuir y vamos a decir a nuestra gente que no salga y que si van a salir por una cuestión de emergencia, que se protejan, que se protejan. Y esos niños que andan en la calle, por favor, guárdenlos en su casa. Y vamos a tratar de no causar eh, eh, pánico en la gente que ya está enferma o en aquellos que tienen, incluso, aquí hay gente, señor, enferma que creen que tienen los que que creen que tienen el virus, ellos mismos están creando los, los síntomas. Y es importante llamar a la calma para que este, este pueblo no entre en pánico y en desesperación. Adelante, muchachos. Ese llamado es necesario necesario de que la gente lo tome con calma que no llegue al pánico porque inmediatamente se llega al pánico personas que están en casa que están con los demás personas familiares se van a iniciar aventuras que lo que hacen es que perjudican al mismo proceso de, de salud o de combatir este, este Lo importante es que ese centro, que fue eh, apartado para este fin, pues si le faltan algún tipo de servicio, que le se, se le eh, en el día de hoy, igual que ellos están eh, trabajando para lo mismo. Igual que es una instalación con muchos servicios, pero si le falta algo que puede de hoy. Y la noticia que hay es de poder tener una... que eh, pueda trasladar a los diferentes lugares, se pueda hacer pruebas raras. Esto es sumamente importante. Me indica una, eh, que va a ser más eficiente lo que es la, la focalización y las actividades que se van a realizar en base a los resultados de esas pruebas. Así es, así es. Amado, ¿está por ahí? Vale. Parece que Amado bueno, salió... Sí. Entonces, eh, con relación a todo esto, decirle sí. a la gente, primero, recordarle a la gente que... No es cierto que haya toque de queda 24 horas. No es cierto. Y tenemos una llamadita aquí en el aire. Bu buenos días. Sí, buenos días. A su orden. Admiramos el trabajo que están haciendo de sus hogares. Pero entiendo que en estos momentos lo más adecuado es llamar a la calma. Llamar a la calma. Que no deshacerme el estado de ánimo de los demás. Que cuando alguien se entera que está sucediendo esto, que no están haciendo esto, como usted decía ahorita, todo el mundo se crea una enfermedad sin tener lo que llamamos la psicología. Eso influye, el, el pueblo se desespera, entiende. Eso es prácticamente la mayor gravedad. Si usted crea una falsa alarma, eh, como decirte? Psicológica que si hay uno, ya tú crees que son 100 que a ti te va a tocar, te desesperan, por favor, llamar a la calma, o temperar, tratar de que las cosas se hagan lo más adecuadamente posible. Porque imagínense, cuántos médicos podemos ver aquí en la provincia, pueden haber, 100, 200. Pero hay, hay es casi un millón de habitantes, imagínense, si los médicos que están haciendo no, los trabajos de una forma desinteresada quizá no, pero por lo menos cumpliendo con su deber o su rol. Se nos enferma como se están enfermando la mayoría de los titulares. ¿A quién vamos a clamar? ¿Eh? Mejor darle el apoyo a todos esos médicos, evaluarlo, elogiarlo y motivarlo a que sigan hacia adelante, porque sin ellos nosotros somos menos. Sin ellos nosotros sí es, es verdad que vamos a perecer todos. Gracias, Gra gracias. gracias Así es. Muchísimas, muchísimas gracias a usted. Y otra cosa, ayer que hay que tomar en cuenta, es la disposición final de los cuerpos. Aquellos que mueren normalmente por causas comunes, que, que se dan, hay que sumarle a aquellos por la causa de la pandemia que estamos viviendo. Esa disposición final debe de tomarse en cuenta... En la planificación del Ministerio de Salud, atención la directora regional y los provinciales debe de tomarse en cuenta esa disposición final y también intervenir intervenir los cementerios donde sea necesario así que es. haya ahí un personal orientado y calificado a esa parte y evitar así mayores de contaminación. Y, y es importante, Entonces, Fulvio, ya. a propósito de, de que tú hablaste de los cementerios, tenemos un dilema. Primero, el gobernador de la provincia Duarte está eh, aislado, ¿verdad? Eh, positivo al coronavirus. Porque sí. debería haber una persona inmediatamente en su sustitución. Yo entiendo que el presidente debe estar nombrando inmediatamente a una gente que lo sustituya, como ya se sustituyó a... a a Morissetti y a Garabó, y que también es bueno decirle a la denuncia que, sa que salió que no es cierto que a Morissetti lo cancelaron, a Morissetti lo sustituyeron porque no está en su función y ahora porque está ingresado a un hospital, ¿quién va a asumir? Había que poner a la gente en su lugar no fue que lo cancelaron, es un asunto nada. de necesidad y de emergencia, pero también atención, que... el alcalde de San Francisco de Macorís dio positivo a la, a la prueba de coronavirus pero se supone que tenemos una vice síndica que inmediatamente, atención regidores de San Francisco de Macorís igual que en Salcedo si tenemos un vice síndico, una vicesíndica pues vamos a subirla a que haga las funciones del alcalde, porque no puede ser que tengamos un alcalde que esté recluido en su casa y que, y que, y que en el ayuntamiento no se estén no tomando medidas porque el alcalde no está, porque para eso elegimos a dos, elegimos a un alcalde y en, y en el caso de a un vicealcalde que en este momento debería ser el alcalde, así que atención eh, a los regidores de San Francisco y Macorís, ahí tenemos a la doctora, eh, escúcheme que se me fue el nombre. Mercedes, eh, eh, Mercedes Osorio. Mercedes Osorio. Mercedes Osorio, que debe ser la alcaldesa. Eh, no le tran no tranquemos el juego, por igual también en Salcedo, que la alcaldesa eh, dio positivo, debe subir su vicealcalde o su vicealcaldesa en caso de que mecho. Lo, eh, la mecho allá en Salcedo. O sea, nosotros no podemos esperar a darnos. Eh, eh, eh, eh, a, a, a depurarnos por el pecho decir yo soy culpable cuando usted sabe lo que está pasando y no lo está haciendo atención alcalde atención regidores de San Francisco de Macorís vamos a colocar en su sustitución mientras tanto usted se recupera a la persona que le corresponde constitucionalmente sustituirle ese es el llamado que estamos haciendo Fulvio debemos una última pausa y en breve regresamos